Lo dejara suelto. Y por eso dejaron a César. ¿Quién falta en esa lista? Dígame usted. Si sí, ¿quién falta en esa lista, dama? Dígame. O caballero. Dígame, caballero. ¿Quién falta en esa lista? ¿Pitágora? Sí. Ahí faltan. Todos los testaferros. Y todos los ingenieros y todas las que tú siempre mencionabas. Toda la noche. De ser funcionario, millonario. ¿Ay? Que le daban ojo a grado a grado de, de 500, 200, de, 500, de, 500, de millones de pesos. ¿Tú crees que hay faltan las ex chulas de Félix Bautista? ¿Todos viste esa gente, y la gente de la y los y toda esa gente, de Pitágaro, ¿qué se vio a Leonel? Ay, de Leonel, de Leonel, hay todo, Leonel cuidado. Ay, Leonel, cuidado. Ay, Quirino, cuidado. Ay, ay, ay, cuidado. Ay, pero la gente le tiene mucho odio. Pe... Y yo escuchaba a Leonel diciendo. El PLD se llenó de del odio y de orgullo y se emborrachó del poder y por eso están pasando momentos difíciles. Él cree que por el acuerdo que hizo con Luis de unirse para vencer al PLD Danilo, él como que está libre y que se va a quedar fuera de esas investigaciones. Yo creo que miren, Germán Pues miren, como ces cesaron un momentito la llamada, que voy a seguir en un momentito para seguirle preguntando a la gente quiénes creen ellos que faltan en esa lista, pues yo... Voy a proceder a hacer mi, mi humilde buenas noches comentario, lo que yo creo. Hay mucha gente que salió en defensa del PLD, he visto muchos PLDistas cayendo en un gancho. Buenas noches, dígame. Sí, buenas. Dígame, ¿de, ¿de dónde me habla? Sí, estoy llamado desde de, Allington, Pensilvania. Desde Allington, Pensilvania, qué placer. ¿Quién usted cree que falta en esa lista? Ahí? ¿Quién usted cree que falta en esa lista de esos 10 que comenzaron, que están presos? Dice la procuradora que faltan muchos más. Pero el primero que tiene que llegar a Jeposito, datos A Jeposito, ¿verdad? Todo a Milo Medina, este ¿verdad? Es a ladrón. Ay, le cogieron a dos hermanos primero. Y a Gonzalo Castillo. ¡Ay! Y a Félix Bautista. ¡Ay! Faltan esos tres esos más grandes. que eran los tres más grandes? ¡Ay! Oye, los tres... más grandes, dice él. Ahí está... Gracias por llamarnos de allá, desde los Estados Unidos, desde, desde... Arlington me dijo que me llamaba. Pues muchísimas gracias por llamarnos de los Estados Unidos a larga distancia. Este programa internacional, Tocando el Fondo. Un placer y un saludo para toda su familia. Desde Arlington, Pensilvania. Buenas noches, dígame usted. ¿Quién falta Buenas noches. ¿O quiénes faltan en esa lista? Ahí faltan todos. ¿Y cuáles son esos de todos? El, Mencióneme un par. Mire, desde de, el gobierno de Lionel, Hipólito. Uh -huh. uh -huh. ¿Cómo? Y los ocho años de Dami. ¿Cómo? Claro. ¿Usted cree que van a llamar Hipólito? Yo no creo, ¿no? No, no van a llamar Hipólito, no. Ni a Lionel tampoco. ¿Tampoco? ¿Tú crees que eso se van a...? No. Por eso debieran estar ahí. ¡No, sí! Yo pienso que son un show que están haciendo más. Porque mire, cuando aquí quieren hacer justicia, a un pobre se la hace. Pero esa gente son todos millonarios. Y va a caer, quizás algunos uno le unos par de años, pero se va a caer todo con el dinero. Ay. Porque si se lo quitaron, todo pues, ese dinero claro que le van a robar al pobre. Tú sabes, la gente que se muere en este país por una medicina, por un. Por un que se le rompe un hueso a una persona y un clavo es que salía a pedirlo. Entonces, yo lo que esta gente se roba, lo ¿por qué no se lo da a, a los pobres que no necesitamos? Lo que nos pagamos impuestos cada vez que vamos a un supermercado. Eso es verdad. Porque eso es otro abrazo que tienen aquí como precio. Eso es verdad. Los precios están por la nube y nadie dice nada. Debieran estar presos. Nadie no, dice la nada. Es. Que con los precios, estar presos. Así es. Excelente Yo llamada, lo... muchas gracias. Bueno... bueno sí, dígame. Hola... Él tiene la cabecilla de, de los conjuntos. Uh -huh. El primer... de los conjuntos que ahora tiene en este país. por qué estamos comprando la azúcar cara? ¿Y por qué estamos comprando los los Porque las industrias la vendió Leonel dice la bazooka que Leonel le falta en esa lista buenas noches, ¿quién usted cree? quiero hablar con Pitágora adelante, usted habla con él dígame, ¿quién usted cree que falta en esa lista? Pitágora, mira el más el más ladrón de todos los PLDistas es Leonel Fernández ¿Eh? Leonel Fernández transformó este país en un, en, un, en un país de delincuentes. ¿Cómo? Entonces, yo considero que la justicia debe comenzar por Leonel Fernández, porque fue el que puso la corrupción en este país. Ay, ay, ay. La gente ay. le tiene deseo. Bueno, Luis, hay que ver con tu socio. La gente quiere que tu socio esté ahí. Muy bien, entonces, la segunda parte de... ¿De quién usted cree que falta en esa lista? Va después de mi humilde comentario. Te voy a agotar estos siete minutitos que no hacen falta para la pausa. Después de esta llamadita. Buenas noches, dígame usted. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, dígame. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Usted sabe también ¿Quién falta? Que hay que buscar al difunto Balaguer, que también ahí ese gobierno de la Córdoba, que está en de ese gobierno. Bien. ¿Quién era él? ¿Usted se acuerda de la zona? Sí, claro Ah, La ciudad Los turcanos Sí, claro Todo eso hay que Buscar todo eso o sea, ¿Usted se acuerda del de él? De... ¿Y a quién más? Del Invernadero Sí, claro De Renove Sí, claro es verdad que quieren justicia independiente, que comienza a creer toda esa justicia todos esos todo expedientes que lo comienzan a buscar ahí está, dice él, le dio, les dio sugerencias de expedientes que reabran buenas noches, dígame usted licenciado, buenas noches, ¿cómo está usted? mejor ahora que usted llama, dígame quién fue sí, sí, muchas gracias, muchas gracias por su atención bueno, imagínese fueron 20 años que duraron esos gastos ahí gobernando, Leonel, Bautista y, y todos sus funcionarios y, y también Gonzalo Castillo, que hizo toda la carretera mala para robar todo el dinero de la parte. Y quién sabe más cosas. ¿Me entiendes? Porque quizás quizá el adicto no robó mucho, pero yo creo que los funcionarios de robaron más, más que él. ¿Me entiendes? Porque Gonzalo sí. y, y el otro, me el famoso Camacho, el borrachón, el químico, que estaba en el estadio. Que, que el muchacho dijo que por qué no le hubiera una cerveza. No el, el presidente de... poco a poco, yo voy a porque a no ahí está ¿Est ¿Sí no, falta radamés Camacho el, el barba no, que no, no, de no, no, no, no, mire este principal el no, no, no, que no, no, no, no, ese el, señor fue quien vendió todas quiere. las instituciones públicas. Eso, todo el mundo quiere que Leonel esté ahí. ¿Por qué será? Que es le que le... quiere, no, que debe estar. Debe estar, porque ese es un corrupto. Ese es el padre de la droga y de las sinvergüenzadas, de, de, de, de todas las cosas malas de este país. Ay, Buenas noches. Ahí lo dijo. Buenas noches. ¡Ay, qué fuerte está eso! La gente quiere ver a Leonel en el banquillo de los acusados que lo vayan, buscar, los, lo vayan a buscar los monstruos, Griselda, que lo suban atrás y que lo exposen. Bueno, ante todo esto y estas detenciones que se dieron, vamos a poner en una rueda de prensa el comité político en pleno y Danilo Medina, como el líder de ese partido de oposición, pues produjo una rueda de prensa que voy a interpretar después de esta llamadita. Díganme ustedes.